Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Bueno, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos Pueden descubrir hasta dónde se puede llegar El que no se arriesga no gana nunca Jamás, eso es seguro Además, la gente, eh, sobre todo cuanto más ignorante peor eh, Pero lo que sí que he descubierto A pesar de los zambombazos y, y los bombardeos Es que la suerte es algo bastante predecible. Si tú quieres más suerte en la vida, corre más riesgos, sé activo. Es decir, exponte a riesgos con mayor frecuencia, porque si no, la suerte entre el safá de casa no va a venir. Comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, importante una noticia que es de hace un par de dos días, eh, un par de días de la European Blockchain convention, convention, convention, la Convención Europea de la Blockchain. Que bueno, dice que la banca tradicional impulsará la inversión en criptomonedas el año que viene. Están preparándose para hacer cajas, señoras y señores. ¿Quién da más? Y eso es lo que buscan. Eh, ¿Qué es lo que nos van a vender? Chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, importante. Eh, imagino que lo sabéis, ¿no? Pero la plataforma de préstamos de Celsius está actualmente al borde de aquí, quiebra, mientras que Goldman Sachs intenta captar 2.000 millones de dólares para aprovechar esa situación y e quedársela, básicamente. Básicamente, como pues están en bancarrota, me la quedo yo. Qué curioso, ¿no? Alguien, un negocio que no funciona. Sobre valores que no valen nada. Como decía la lagarta, ¿no? Christine Lagarde. Que eran valores que no valían nada. Y ostras, y sin embargo, una bestia como Goldman Sachs dice: Yo me quiero hacer con eso. No será que. Bueno, pues, eh, pues ahí es un mundo muy nuevo. Eh, la gestión es complicada. Salir adelante dentro de una competencia tan brutal también tiene sus complicaciones. Eh, bueno, pues Celsius no ha gestionado correctamente, pero los demás han dicho: estoy aquí, negocio yo, esto, esto lo quiero para mí, y a ser posible, para mí, para siempre. Bueno, veamos en Glassnode del otro día eh, este gráfico en el cual vemos el supply de Bitcoin, cómo sube, sube, sube, sube. Cada vez que estamos por encima de esa línea, ¡pum! tenemos unos pedazos de rallies tremendos, y cada vez que estamos por debajo, entramos en pues, lo que llamamos ese cripto invierno, ese cripto invierno, que al final superamos y volvemos a pasar esa línea. Ese cripto invierno, empezamos a subir, lo superamos, y otra vez arriba, cripto invierno, Pasamos, superamos. Eh, bicho, llámalo bicho, llámalo lo que quieras. Y lo superamos y tal. Y ahora estamos pendientes de ver en qué momento lo podemos perder. Y parece que se va acercando el momento. Bien, pero no viendo un gráfico de este tipo o este otro que vimos, que era bastante más positivo. El balance de los exchanges, sabemos que sale fuera, la cosa es bueno. Este otro balance creo que es bastante... Eh, significativo. ¿Qué ha pasado en estos días en el que el precio se ha metido el castañazo tremendo? Pues que las número de direcciones con un balance igual o superior a 10.000, a 10.000 bitcoins, ¡grrr! ha subido. ¿Veis? Pepinazo para abajo mmm, suben las, esas, balance de, de esas direcciones con ese balance. Tremendo. Así que, bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que estamos en plena zona de acumulación. Iremos viendo cómo se siguen acumulando. Hay ballenas que están acumulando y comprando bastante. Eso es un muy buen signo. No es tan que nos falta chicha, falta volumen, falta tal y además mucha gente dice hostis, es que eso no se refleja en los exchanges. Cierto, porque la mayoría son over the counter, OTC. El famoso mercado OTC ese de Paul detrás. Como decían en Cuba, Paul la izquierda, mi hermano. No lo llevamos sin que nadie vea nada. Pues eso. Eh, y es lo que está pasando. Bien, en cuanto a Bitcoin, ¿qué pasa? Pues ha tenido un día un poquito irregular. Hemos tenido ahí mmm, los más y los menos. Eh, estamos aquí en gráfico de, de una hora y vemos como, pues, bueno, después de, de la caída de las 7 y de las 8 de la mañana, pues hemos estado aquí tonteando horizontal. Y ahí estamos, horizontal, tonto, sin, sin hacer eh, demasiado ruido. La vela diaria, pues es una vela roja que sigue acompañando a las anteriores. Decía alguien por ahí, si hacemos uno, dos y tres, y luego, ¡pam!, tira para arriba. Ya, pero es que para que hiciera eso y diga, digamos que vamos a continuar alcistas, esos tres soldaditos famosos que tanto nos gustan, debería estar pegado a una vela, pues que más o menos abrazase esos tres soldaditos, para hacer una N, ¿vale? Eh, entonces, bueno, de momento eh, tampoco no tiene, no tiene pinta de eso. En cualquier momento sí que es cierto que iremos a tocar la EMA 20 o la media de 21, cada uno lo que tenga en, en, su, en su gráfica. Eh, lo mismo me da que me da lo mismo. Yo soy más de EMA porque tiene más en cuenta los últimos movimientos y creo que, que bueno, pues para, para mí es mejor. Eso ya es cuestión de gustos, cuestión de escuela, cuestión de cada uno. ¿Qué hace falta para que vayamos a por ella a atacarla? Pues lo que hace falta siempre, volumen, volumen, volumen, nada más, nada más. sencillo. Bien. Ese es lo que nos tenemos que fijar, ¿vale? La acción del precio y el volumen manda, las medias las hacen los precios, ¿vale? No los precios, o sea, los precios hacen las medias, las medias no hacen los precios. ¿Vale? Son los precios los que indican dónde tiene que ir esa media, absolutamente todas. Al igual que la dominancia, es decir, las subidas o bajadas de precio, la acción del precio, es lo que hace que la dominancia suba o baje de cualquier valor, no me importa, el que sea. Entonces, al final, lo importante es el precio con su volumen. Eso es la base, de verdad. Tener en cuenta que hay 20.000 millones de indicadores. La dominancia se utiliza como un indicador más. Pero lo que vale de verdad es el precio pre o Ya está. Tan sencillo como eso. Bien. Eh, días que siguen siendo oscuros. De momento estamos viniendo a probar esta caída que hicimos aquí, veis, subimos, apoyamos en esta zona, es donde se ha venido a probar exactamente hoy. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Eh, y justo, veis, este, este, este pellizco que hay aquí, nos hemos apoyado en él y está intentando, veis, mechas. Me echa, me echa, me echa, me echa. Normalmente, cuando tenemos tantas tollis en una zona, lo que hacemos es empezar a, a subir. Crucemos los dedos y que ya sea así, porque yo creo que sí hace falta, y vuelvo a insistir, hace falta un poquito de algo, algo bueno en el mercado. Fijaros cómo en esta zona hemos ido cayendo, y a medida que hemos ido cayendo, ¿vale? el, el, el, el, el volumen desde ¿vale? este punto ha ido subiendo, ¿vale? y el precio ha ido bajando. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¡Una divergencia! ¡Sí, señor! Una divergencia. ¿Vale? Una divergencia que, de momento, no tenemos en RSI, pero sí la tenemos en volumen. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, puede ser que en cualquier momento haga ¡pum! y se nos vaya otra vez a la zona de 21 y medio. Pero, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué, es, bueno, ¿Qué ha estado pasando hoy a lo largo de un, un ratillo? Pues que hemos perdido la zona de 20 y es una zona psicológicamente muy importante que este soporte funcione. Es el, el soporte de los soportes, el soporte más inhumano, espiarse... mejor me callo. Eh, bueno, pues eh, es un soporte súper importante porque es el soporte natural, el soporte en el que hemos estado de sin pasar entre diciembre del 17 hasta que lo rompimos en diciembre del 20, es decir, Tres años desde que tocamos esa zona hasta que hemos conseguido romperla. Ostras, es lo suficientemente importante en la corta vida de Bitcoin, porque recordemos que dices tres años eh, hasta que lo has roto y lo has roto. Lo normal es que después de romper algo tan importante vayas a apoyarte en esa zona. Pum, y eso es lo que hemos hecho. Que perdamos, no perdamos, tal, eso ya lo verá, lo veremos con el tiempo, ¿vale? Eso de momento. No se ha perdido, ha hecho un amago, ha hecho tal... Algo que es normal, porque no son ciencias exactas, no son puntos exactos, ¿vale? Por eso siempre marcamos nuestros queridos rectángulos con zonas y demás. Eh, ahora, ¿qué nos dice eh, la lógica? ¿Qué nos dice la economía tal cual está? Pues, oye, qué bonito, lo que se dice bonito, pintar no pinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvemos a lo de siempre, si no hay dinero para comer... ¿Cómo va a haber dinero para Bitcoin? Esto es así. Yo no sé, eh, en la casa de cada uno, pues cada uno, en la casa de cada uno, pues cenabas, cada uno sabe lo que tiene en su casa, pero yo en mi casa, cuando no ha habido para Coca-Cola, pues no va a haber para Bitcoin. Cuando no ha habido para eh, comer carne, pues no ha habido para Bitcoin, y así sucesivamente. ¿vale? Entonces, esto trasladado a un megamercado tan grande, dentro del cual Bitcoin es... Eh, es, es, es que no tengo algo para medirlo, es muy chiquitito, es nada, ¿vale? Eh, pues oye, pues a, a nada, las grandes carteras tienen un 2-3% de Bitcoin. Pues evidentemente... A ver, ¿lo pueden mantener? Por supuesto, porque es una, una parte muy pequeñita de su cartera. Bitcoin es mercado muy chiquitito y muy volátil, entonces bueno... Pues, Tampoco me preocupa. Por eso están acumulando. Aparte, saben eh, las, los grandes fondos que están cogiendo esos bitcoins, eh, saben el potencial que tiene. Estamos hablando de potencial. No quiere decir que mañana no se vaya a ir a cero. ¿Podría irse a cero? Pues ¿por qué no? Claro. Claro que sí. Cualquiera de las eh, 24.000 y pico que hay más otras tantas que se estén gestando unas 30.000, que de esta manera fácilmente se puede ir al carajo mañana. Todas. Pero... Mm. ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás? ¿Qué comunidad tiene? Si tiene una comunidad, se, sol, se sustentará. A medida que ese proyecto crezca, se seguirá sustentando más todavía, ¿vale? En su propia economía. Y Bitcoin eh, pasa, por ejemplo, con Solana. Solana tiene una comunidad tremenda y un apoyo institucional brutal. Con lo cual, pues oye, a mí me parece que, <ríe> que puede aguantar bien, ¿eh? En fin. De momento lo que tenemos es la realidad, que es a que, que, que, lo que nos tenemos que apoyar en datos de verdad. Y los datos de verdad, ¿qué nos dicen? Pues que estamos intentando hacer soporte otra vez en esta misma zona. Y si esto es así, pues nos iremos a probar otra vez esta zona de máximos en 21.700 aproximadamente. ¿vale? Eh, si no podemos y nos vamos abajo y la perdemos, una vez que perdemos este mínimo, ¿a dónde solemos ir? Al mínimo anterior, 18.000. ¿Vale? Tener muy, muy en cuenta esto porque en cual, cualquier pérdida de la zona de 19,7, más o menos, 19,8, va a suponer que nos vayamos a 18. Prácticamente, prácticamente con mucha seguridad, ¿vale? En ese aspecto. Eh, claro se queda medio cabrero, pues oye, me alegro, fantástico, pero que lo normal es eso. Dicho esto, vamos a ver qué pasa con la dominancia de Bitcoin, pues hoy ha pegado un pepinazo hacia arriba, Vale, ...ha estado tonteando con... ...que te pillo, que hago un pullback... ...una zona de soporte... ...pierdo, lo normal es que venga a hacer pullback ahí... ...para seguir cayendo... ...o si el pullback le sale bien... ...podrá salir arriba otra vez... ...y hacer lo que hablábamos... ...si hace un doble techo, que es una de las dos posibles figuras... ...que, que tiene, luego caerá... otra vez para abajo... ...o hacer el pullback y venirse... ...a la zona de 41,5... ...en principio es lo que parece que quiere hacer... En cuanto al total market, pues tres de lo mismo. Igual que está Bitcoin, está en total market. No hay mucho más que añadir a, al respecto. El que sí que está es el títer, la dominancia. Veis que tuvo ese pullback, zona de resistencia, de antigua resistencia que ahora es soporte. Se ha apoyado perfectamente y otra vez para arriba. Normalmente, aquí, ya sabéis lo que pasa. O pasamos el máximo anterior o cuando llegamos a él, pum, marcamos una M con un doble techo... Y si no puede con esa zona de los 8,80 ¿vale? ¿Vendremos dónde? Pues otra vez, donde tenemos el cruce positivo del All in One En la zona de 6,15 más o menos vale eh, 6% de dominancia eh, Cosa que no estaría nada mal Porque eso significaría que el dinero se está enchufando ¿Dónde? Pues en Bitcoin y en altcoins Por la parte de... Le toca, por ejemplo, al oro Hemos tenido hoy un día, para mí, a mi modo de ver, espectacular ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos una entrada Bueno, de hecho, tenemos una entrada en futuros 10x de oro, que ha estado muy muy bien, y yo cuando he empezado tal, pues le he puesto un trailing esto ¿vale? lo, lo que suelo hacer, eh, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado a un punto que me ha vendido, el jodido, eh, ¿por qué? Porque ha tirado para arriba y de repente ha hecho esta vela, pero ¿qué pasa? Que como tenía una compra puesta en la zona, es la primera vez que me pasa, ¿vale? En la zona de 815, eh, que vamos, lo he puesto ahí, eh, el margen que teníamos para comprar 15 o en 10. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que se ha bajado a 1.814,90. Es decir, por 10 centavos de dólar me ha entrado, la orden. <risa> ¡Joder! Por fin. En vez de que siempre dices, no, por 10 centavos de dólar no me ha entrado, pues me ha entrado. Así que otra vez enchufado para arriba, pues mucho mejor. Eh, ya veremos a ver la, hasta dónde nos lleva. De momento tenemos unos objetivos y a ver si seguimos con ello. Eh, Solana, ayer veíamos, eh, hacíamos este análisis de Solana, decíamos que, bueno, pues podía venir a esta zona y a partir de aquí intentar rebotar para hacer igual un hombro, cabeza, hombro e irse para abajo. Bien, de momento, de momento se ha venido a la zona, parece que está rebotando, fijaros que fue un poco como, como diciendo, ostras, es que sea por la mañana, ¿vale? se había venido aquí a las 4 de la tarde, había venido a la parte inferior del rectángulo luego ha subido, digo, ala, que ya se va para arriba pero no, no, al final ha hecho, venga pum, un poquito más abajo, ha probado otra vez esa misma zona, que es esta, toda esta zona de mínimos que tenemos aquí ¿vale? mínimos, mínimos eh, y, y bueno, pues de momento parece que, que ha hecho que se avive el volumen y que pueda intentar rebotar, ¿qué pasa? que ha querido correr mucho por ejemplo con esta vela de una hora y bueno, pues está ahí tonteando, en cuatro horas si lo vemos, vemos que está la vela perfectamente conformada. Y lo que nos cuente en la siguiente hora, vale, si es una vela positiva y nos hace aquí una doji o un martillo pues con poquita cabeza, pues es posible que tengamos un rebote. Tal cual lo vemos aquí. ¿Tiene que ser en este punto exacto? No, más o menos. Pero si lo, y si perdemos este punto, ¿qué pasa? ¿Dónde iría? que no? Si perdemos esta zona de mínimos. En la zona de 33, vamos a hacerle clic aquí. Eh, 33,69 aproximadamente. Si pierde eso y cierra por debajo, pues que nos vendamos a esta línea de tendencia. Nos coincide, además, con este otro mínimo. Pff, ya veremos, a ver, aquí hizo máximo, se vino abajo, y aquí hizo mínimo. O sea, hay varias zonas en las que puede parar, y más en, en mercado cuatro horas, una hora, pues son, son bastantes. Se los, a lo mejor necesita venirse hasta abajo, ¿vale? Pero, fijaros cómo esta zona aquí rebotó, ¿vale? Eh, aquí fue resistencia, aquí pasó y fue pullback, o sea, es una zona y bastante interesante. Vamos a ver si lo hace, y... Y oye, pues enhorabuena a los premiados si lo conseguís. ¿Qué pasa con las altcoins en general? Bueno, pues que tenemos bastante rojo, tenemos un mercado hiper mega rojo con pérdidas importantes. Los CRTS, los Dividicates, Bell, EG, VR, o sea, bastantes, en 8, 7, 5. El lado positivo, vamos a intentar ser un poco positivos, pues tenemos también unas pocas. Eh, RLC, ANC, GTC, o GTC vale eh, ZRX con un diez y pico por ciento LPT con un diez y pico por ciento Arpa también más Neblio buena cosita vale él sigue con su subidita aquí vamos a ponerlo en diario porque si no parece que es mucho más la subida eh, y tenemos un doble suelo toque toque y bueno vamos a ver lo lingüán que nos dice porque mm, las medias de momento están bien, tenemos el primer cruce, el segundo cruce, y en breve se va a producir el de la línea naranja con la moradita. Y este nos confirma los dos anteriores también para seguir eh, al menos subiendo como poco. Yo creo que a esta zona de antiguo soporte, que ahora es una resistencia, la zona de 0.31. Eh, bueno, ya hemos visto que es un, eh, hay muchas que están un poquito en ese, en ese punto. Veis que Mir están bastante similar, es un poco la figura un poco diferente, pero muy similar. Tiene que hacer ese cruce siguiente, pero de momento está un poquito más flojita. Dodge con el euro, igual, tres cuartas de lo mismo. High, que bueno, pues igual, veis que la figura es muy, muy similar. Y así se suman los cortos de Bitcoin, subiendo un poquito. Perdieron el 50% del canal. Vamos a estirar un poquitito este canal. Vale, Perdieron el 50% del canal y ahora que han hecho perder la media de 200, vale, en la que se habían apoyado tantas veces, se apoyaron aquí, veis. Aquí, por desde atrás, vemos varios apoyos aquí, aquí, aquí, toque, toque, toque, toque. Intentaron ir alza la EMA20, les mando para abajo y han perdido por fin la media de 100 y 200. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo ahora? Un pullback. Es decir, está probando a ver si consigue volver a pasarla. Si consigue volver a pasarla no sería bueno, porque sería seguramente de momento EMA20 y luego intentaría ir al 50% del canal. Lo ideal es que mañana siga cayendo y que los cortos sigan cayendo para que eh, bueno, pues nos dé un poquito de paso y un poquito de respiro el mercado, que estaba bastante bien. Eh, también tenemos eh, ABA, Dodge, RAM, Audio subiendo un pellizquito. Igual, veis que el esquema es exactamente el mismo. En el momento que pasen la media de 50, pues tendrán, tendrán la siguiente subida. Si el mercado lo permite, Shiba... 4%, tres cuartos de lo mismo, pero ¿qué pasó con Shiba? Que fue a pasar la media de 50, que la tenía un poquito más cerca, no ha podido, y bueno, pues ahora volverá otra vez a intentarlo, ¿vale? Simplemente eh, nuestra línea Nitro la ha pasado, ha hecho pullback, y ahora volverá a intentarlo, yo creo que posiblemente mañana la pueda pasar. Eh, y tiene un, un buen camino, un camino bastante bonito por delante, si la consigue pasar, porque ahí hay como un 30%. Bueno, yo me iría más o menos aquí, a la zona de un 26%, en 13 16 ¿vale? Eh, que bueno, que creo que es una zona en la que podría, podría hacer una pequeña paradiña antes de continuar. Básica Tension Token, también lo tenemos por ahí, Uniswap, o sea que bueno, que está el mercado bastante vivo, las altcoins están muy muy vivas, Walton Chain 282, y hay que tenerlas muy muy en cuenta, la verdad es que se están comportando bastante bien, para lo que yo he visto otra veces llover con estas, ¿vale? Pero tremendo, así que, bueno, lo que pasa que bueno, sí que es cierto que estamos eh, dentro de un camino en el que por ejemplo, en el caso de Siva, ¿cuánto lleva? ha estado perdiendo? Ha estado perdiendo un 92% prácticamente. Está en este momento en un 88,51%. Eh, a partir de aquí, cualquier movimiento al alza eh, puede ser bueno. Si hay un Bullrun o un Balran un Belren, como lo queráis llamar, desde esta figura que tenemos aquí de caída... ¿Vale? Tenemos esta subida, tendría que hacer aquí otra figura y podría cerrarla al alza. Esta es una figura muy típica que muchas veces eh, se cierra. No siendo un hombro cabeza a hombro invertido, eh, tiene connotaciones similares. sería es una auténtica barbaridad lo que podría subir. Pero de momento el mercado nos está diciendo otra cosa. Hay que esperar, yo creo que va a haber días bastante buenos en julio. ¿Por qué? Por aquello de que las empresas van a poder volver a autocomprarse acciones, eso va a hacer que los índices principales suban y que esos índices suban van a empujar también a Bitcoin. Entonces hay que estar muy atentos, no sé si es a partir del 15, 20 de julio eh, que pueden volver a hacer compras. Tienen unos días antes de vacaciones de agosto, como quien dice, para hacer ahí una, una chicha. no tengo, tengo que ver los calendarios porque no, no lo tengo claro. Y bueno, a partir de ahí pues podremos ver posiblemente inyección de dinero Extra, extra, señoras y señores. Y poco más que contar sobre, sobre el, el mercado en el día de hoy, porque tampoco ha pasado nada más allá pues, de la OTAN y tal, y todas estas historias, haciendo amigos, como siempre, pues a ver quién, quién se carga más y a ver quién la tiene más grande. Un poco más hay que hay que añadir. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, mucha paciencia, tener mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Mantener el Chao, chao.